Sí, qué bueno, sí. qué bueno. Eh, somos unos cuantos, más personas se van a ir agregando de a poquito. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Les voy a pedir eh, si mantenemos los micrófonos apagados. Eh, por favor, eh, estamos eh, con la doctora Nair Da Fonseca. Gracias, Nair, por la idea, por la invitación. Es un gusto estar acá, estar contigo, tú que conoces un montón de temas, entre ellos la antroposofía. Te agradezco la invitación y también a nuestro amigo Esteban Rojas, que eh, es nuestro apoyo técnico porque estábamos perdidos <ríe> en la tundra, en medio del bosque, y él nos tiró un cable y nos ha permitido estar aquí reunidos. Así que un, un agradecimiento a Esteban, un querido amigo. Y bueno, eh, va a quedar grabada, la ya está siendo grabada esta conversación. Así que eh, podemos partir. Si alguien llega tarde puede irse agregando. Y si pierde unos minutos después avisaremos. Eh, subiremos al, al Face, a los canales que tenemos en YouTube. Eh, seguramente a Instagram también, así que estaremos avisando en dónde eh, se va a subir el material una vez que, que sea editado también. Eh, todavía son las 8.59, así que esperaremos unos minutitos. Eh, las preguntas que puedan tener... Eh, las pueden poner en el chat, eh, ¿verdad, Esteban? ¿Es correcto eso? Sí, perfecto, yo estoy leyendo el chat, eh, Nair también, y ya hay 20 personas en la sala. Ya, ok, genial. <ríe> qué bonito, qué bonito grupo. Eh, amigos, amigas queridas que no había visto hace mucho tiempo, están ahí presentes. Así que... Bien, bien, sí, sí, les veo las caras. Dejemos, eh, que, una... eh, Vlad, Vlad, dejemos sí. que Nair haga la conexión porque estoy viendo que está... Sí, que, quiero saber si se me escucha, ¿se me perfecto, escucha? Perfecto. Sí, te escuchamos bien. bien. bien. Súper bien. bien, listo, sigamos nomás. Bien, mal. perfecto, ahora sí, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Muchas gracias, Vladimir, es un honor con, contar contigo para tocar este tema, que... A mí me parece muy importante traerlo a palestra, traerlo al consciente. Eh, y me gustaría también agradecerles a todos la puntualidad, eh, estar aquí antes y compartir con nosotros. Eh, me gustaría también dejarles una pregunta, que es ¿cómo llevamos desde lo individual al colectivo aquello que sí queremos ver? Y, y ese es el primer impulso, también, de generar estas conversaciones y, y es por lo mismo que es un honor tener eh, a Vladimir Huber con nosotros, ¿cierto? Vamos a estar compartiendo ahora. Así que, sin más preámbulos, Vlad, yo creo que es bueno que aprovechemos la puntualidad e iniciemos este espacio. como no, gracias. Eh... Bueno, el, veo aquí saludos de diferentes amigos, qué bonito, y amigas. Eh, y el tema es, bueno, más que tema, es un temazo en relación, qué pasa con el hombre, ¿no? qué pasa con, eh, con no sé, con el género masculino. Eh, Hicimos un, un afiche nosotros, y, y ahí nos preguntábamos, ¿no? Está si el hombre está enojado, si está asustado, ansioso, deseoso, de qué. ¿Qué onda? Como dicen los lolos? Y claro, eh, a través de la historia hemos visto. Eh, bueno, partiendo por la época de las cavernas, o sea, se habla que el Homo Sapiens, por ejemplo, eh, aunque el nombre es medio raro, ¿no? Porque Sapiens se refiere a sabiduría y, y la historia y la prehistoria sería más una muestra de, de la insabiduría o como se pueda llamar la tontera, eh, pero bueno, para, para poder relacionarnos nomás y entender y, y comunicarnos, hablemos del homo sapiens. Y hace poco se descubrió en Marruecos, por ejemplo, unos restos que fueron eh, dateados, le hicieron el dating, eh, que se mide con carbono 14, y no sé si ahora hay tec tecnologías más modernas, supongo también, y se calcularon como 315.000 años de, de esos restos que encontraron ahí en Marruecos. Entonces, son 315.000 años de historia o de prehistoria y, y desde el comienzo de los tiempos, como decía, ha primado la fuerza física, en la cual por razones eh, biológicas, razones hormonales, el hombre llevaba la, la, la delantera en eso, ¿no? Entonces, es lo que ha primado y se establecieron leyes, el derecho, por así decirlo, eh, le daba toda la preponderancia al hombre, al, al sexo masculino. Por lo tanto, el maltrato y el abuso ha sido parte de nuestro acontecer en este planeta. Pero los tiempos están cambiando, hay nuevas tecnologías, y ya la fuerza física no es algo preponderante en lo que ocurre en nuestro acontecer cotidiano. Por lo tanto, están cambiando las cosas, eh, la mujer está estudiando, está trabajando, y eso ha puesto un poquito las cosas patas para arriba para el macho tradicional, para el, no sé, eh, lo que se suele llamar el paradigma o el patriarcado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese cambio, como en todo proceso de cambio, se produce confusión. Algunos hablan del caos, aunque el caos también se relaciona con, con teorías matemáticas, pero no, no vamos a entrar ahí, por supuesto. Eh, Personalmente no creo en el desorden, sino que en diferentes formas de orden. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y y este, este cambio de paradigma lleva al hombre que lo tenía todo muy clarito a estar confundido y también sentirse asustado. Y desde el miedo surge la rabia. Entonces, como, como un león acorralado, eh, empieza a defenderse como puede para no perder su poder y allí es donde el maltrato y el abuso puede incluso aumentar. Eh, algunas estadísticas mostraban recientemente que por el tema de la cuarentena habían aumentado bastante, hasta un 30%, los, el, la violencia intrafamiliar. Entonces, claro, eso de sentirse acorralado, de, de que no hay salida, produce maltrato más aún del que ha sido el habitual. Eh, en este andar, entonces, el hombre eh, realmente no sabe qué hacer. Y las nuevas generaciones nos vienen a mostrar el camino, en particular eh, los escolares, pero más específicamente, como lo veo, las escolares, por lo que me ha tocado conversar con grupos en diferentes eh, temas educacionales y todo eso, y son la, las chicas, las, las adolescentes, las que están eh, organizando todo el tema de cambio a nivel mundial. O sea, como dicen, valga la muestra, un botón, está eh, Greta en en Suecia, eh, que era, ahora debe tener 17 años, pero antes tenía 16, cuando partió con su movimiento, con una pancarta afuera del parlamento en Estocolmo. Eh, y, y eso se viralizó y se creó un movimiento mundial. Entonces son las escolares las que están moviendo el tema. Ahí hay un tema a nivel, a nivel cerebral, a nivel de hemisferios, el, el derecho que se le suele llamar el femenino, el izquierdo, el masculino, controlan el lado opuesto del cuerpo, hay un cruce ahí, eh, pero no, no están exclusivamente en un lugar y en otro. Las diferentes actividades humanas, las diferentes habilidades, están más o menos esparcidas, pero se podrían considerar que hay más habilidad masculina en el izquierdo y más habilidad femenina en el Derecho. Eh, entonces, es bien interesante porque las nuevas generaciones, lo, los escolares en general, chicos y chicas, están trayendo una mayor conectividad interhemisférica. Entonces, ellos están incorporando cualidades tradicionales del género masculino y ellos, los escolares, están adquiriendo habilidades feme tradicionalmente femeninas. Eh, lo cual es maravilloso, porque eso lo tenemos desde siempre, pero ha sido muy reprimido. El hombre tenía que ser duro, acuérdense del dicho antiguamente, los hombres no lloran, etc. Y la mujer tenía que ser muy recatada, muy sumisa, muy femenina, en un grado superlativo, etc. Entonces, ambos cumplíamos con caricaturas muy claramente predefinidas. Y eso ahora las nuevas generaciones lo están tirando por la ventana, y están asumiendo una integración que es maravillosa porque están sacando lo mejor de ambos lados, de ambos hemisferios en este caso. Y de esa manera eh, se está produciendo un, una nueva cultura radicalmente diferente a la de los padres y por supuesto a la de los abuelos. Entonces ellos viven más en tribu, eh, son co más colaborativos, más acogedores, que son características... Características tradicionalmente femeninas, ellos y ellas. Y también eh, ellas eh, son más eh, decididas, más ejecutivas, con mayor resolución, que son tradicionalmente características masculinas. Entonces, vienen con una integración muy bonita que está señalando un nuevo camino y abriendo nuevas fronteras a lo que ha sido nuestro andar. Uh -huh. Entonces, en las nuevas generaciones, eh, y, y diría yo los menores de 20 incluso, por eso que hablo de escolares más que de universitarios, es donde veo la esperanza. Y ese andar del hombre eh, tiene totalmente una nueva faz, con sensibilidad, con sentimiento de acoger, con una visión eh, más, eh, más social en el sentido de empatía, de considerar al otro como un legítimo otro, como dice nuestro querido doctor Maturana, eh, y eh, cosas que en el hombre tradicional no se daban para nada. Entonces, una vez me invitaron en, en Valparaíso a, un, a una cosa empresarial, a dar una conferencia, y los dejé con una frase ahí. Y la frase era bien sencilla, renovarse o morir. Entonces el hombre, sobre todo, o se renueva o acoge lo que las nuevas generaciones están mostrando o realmente queda, no sé, dos tercios de la población totalmente obsoleta. Eh, porque los cambios ahora ocurren rápidamente. Hay un temblor en Japón o hay un incendio en California o hay lo que sea en África y a los 5 o 10 minutos ya sabemos, ya sea por CNN o en cualquier otro medio, redes sociales, etc. Entonces los cambios <coughs> hoy en día son muy rápidos y no nos podemos dar el lujo de seguir esperando para que las cosas vayan ocurriendo. Entonces, o las hacemos ocurrir o realmente no van a ocurrir. Y vamos a quedar entonces tirados en la cuneta, así de sencillo, renovarse o morir. Y eso le está pasando no solo a los individuos, sino que a las sociedades, a los países, a las ideologías, a los partidos políticos, religiones, mundo académico, etcétera, mundo empresarial, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? Solo puede cambiar aquello que es flexible, como una espiga de trigo, que aparenta ser muy flacuchenta, como decimos acá en Chile, ¿ya? aparenta ser muy eh, débil, pero al revés porque es flexible, ese es su poder. En cambio, lo que es fuerte de apariencia, lo que es tipo Schwarzenegger o Rambo, o qué sé yo, todas esas caricaturas que tenemos del hombre, son terriblemente frágiles justamente porque son de tanta apariencia de fortaleza. Entonces, la sensibilidad, el, el, el sentido comunitario, y otras características que podrían aparentar debilidad son muestras típicas de flexibilidad, de esa espiga de trigo. Entonces, podemos aprender de la naturaleza. Y el famoso búnker, la famosa fortaleza, ya el cuerpo rígido, etc. Reich estudiaba todo esto, en, entre varios ellos, y luego su principal discípulo, Alexander Lowen, eh, lo que es la bioenergética y todo eso, entonces eh, las estructuras rígidas, como dicen los mismos arquitectos e ingenieros, no sobreviven. Y nosotros en, un, en el país número uno, número uno telúrico en el mundo, sabemos de terremotos, eh, entendemos que una estructura rígida con creencias fijas, todo lo que es establecido, fijo, paralizado, está muerto. La parálisis es símbolo de la muerte, no de la vida. Lo que sobrevive solo puede ser aquello que está en constante evolución, igual que un río que fluye. Si tú paras un río, el río empieza a desarrollar una serie de organismos que hacen que esa agua ya no sea potable. Lo mismo le ocurre al ser humano, a las instituciones, a, a la misma naturaleza. Entonces conscientemente podemos buscar esa flexibilidad esa adaptabilidad y en base a eso podemos sobrevivir porque estamos en constante evolución en constante movimiento de hecho cuando se habla de materia inerte en apariencia es correcto pero realmente no porque si una piedra que no puede ser más inerte según nosotros según como la definimos eh, una piedra, si la dividimos, dividimos, llegamos al átomo, el átomo está con el, los protones y neutrones más o menos al centro, no es tan gráfico como generalmente se plantea, y luego los electrones, que son estos niños hiperquinéticos, o niñitos Ritalin, podríamos decir, que no paran nunca, y los electrones están girando, entonces, no hay materia inerte, todo es vida, todo se mueve, y si no se mueve, entonces es una invitación para que eso capitule, para que eso termine. Es el apocalipsis de aquello, por ser rígido, no tiene movimiento, no tiene vida. Entonces, la mujer nos ha venido enseñando a través de los siglos todo esto, pero como el hombre sabía más, como el hombre era el que se las sabía todas, entonces descartaba estos principios femeninos, estos principios de vida, y quién puede saber más de vida que las mujeres que cada 28 días son recordadas que tienen un cuerpo mediante la menstruación, lo cual las ayuda a bajarse al cuerpo, eh, bajarse a eh, las emociones, que se habla que el cuerpo es, en donde, es el sitio de las emociones, y bajarnos de la cabeza, entonces podemos, los hombres no, entonces podemos funcionar, escondidos por así decirlo, en nuestra intelectualidad y refugiados allí como una forma de escapar a sentir uh -huh. y si yo no siento estoy en un estado cuasi psicótico si se quiere, porque estoy totalmente escindido estoy dividido Nair quiere agregar algo sí quiero agregar desde la antroposofía desde esta visión nosotros en un tiempo éramos hermafroditas, podemos pensar que ambos sexos estaban juntos. La antroposofía va a pensar desde las distintas filosofías de la humanidad, ¿bien? Y también nos habla de los tiempos cósmicos, desde los inicios de, de este cosmos y de los seres espirituales que somos. Pues bien, para la antroposofía, tomémoslo como que éramos polvo de estrellas todos, y llegó un minuto en la polaridad en la cual se separaron los géneros, no para generar una guerra polar, sino para generar una complementaridad. Por lo tanto, tanto en cada hombre como en cada mujer vive esa esencia que le es contraparte. Es decir, en las mujeres tenemos también nuestro lado masculino, llamamos ánimo, y para los hombres tenemos el lado femenino que llamamos ánima. ¿Qué es lo que siento yo que ha pasado con el patriarcado? A esta ánima se le ha castrado en lo masculino. ¿Por qué? Porque desde un masculino completo, desde un masculino sano, la guía de la sociedad no sería tan fácil como lo es con un masculino con su ánima castrada. ¿Qué implica esto? Que es más fácil controlar a la sociedad. ¿Por qué? Porque la parte masculina protectora, generosa, que, que genera todo lo que nosotros también hemos visto desde lo masculino, ¿cierto? Tenemos, no podemos decir que solamente hay cosas negativas desde lo masculino, sino que este aplacar hacia los ámbitos de lo femenino, personalmente siento que ha sido también una estrategia de manejo, ¿bien? Porque es más fácil eh, manejarnos desde una división. Entonces también desde este punto de vista, mi invitación es empezar a observarnos desde dónde estamos luchando, ¿bien? Y desde dónde desde entonces quizás nos podemos empezar a ver como complementarios, es decir, aprender y apoyarnos socialmente, justamente en aquellas cosas que son valóricas, que podemos entregar desde nosotros hacia el otro y también aquellas cosas que podemos aprender. Y yo creo que ese es un hilo eh, conductor que nos podría devolver al ánima realmente, que no tiene que ver con el, lo melodramático o con lo trágico o con lo gay, que porque también se exterioriza mucho tratamos, eh, es muy fácil para lo hetero caer en, en lo homosexual o perderse, para lo hetero eh, es muy frágil pero tiene que ver también con estas estructuras de las que hablaba hablar entonces eh, la invitación es a encontrar en nosotros mismos también aquello que estamos viendo reflejado fuera y entonces desde ahí empezar un camino que nos lleve desde lo individual hacia lo social. Eso quería como eh, para, para adornar aquello que habías conversado tú, desde donde lo ve también eh, la antroposofía. Esta división de los sexos que también tiene el propósito en nuestra vida, cuando nosotros nacemos, no hay una diferenciación real de sexo. Quizás anatómicamente sí, pero los pares manifiestan como seres o entes espirituales. Luego, con la pubertad, realmente vivenciamos esta dualidad o esta separación de los sexos. Y aquí nos invita a nuestro desarrollo de el alma, del ánima. ¿Para qué? Para vincularnos desde la complementariedad. Y luego, cuando ya empiezan los tiempos eh, en los cuales decae el sistema, cierto, metabólico, motor, y entonces decae también lo sexual, nos encontramos nuevamente en este estado en el cual lo sexual ha dejado de tener esa importancia relevante. Volvemos a ser seres netamente espirituales, seres humanos. Y desde ahí también pienso yo que, que es importante agregar esta visión, contarles de aquello. Hay 50 personas en la sala. Ya. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están ingresando, que han ingresado. Y les recuerdo que, como está siendo grabado este conversa conversatorio, eh, luego vamos a subirlo a, a Facebook, a Instagram y a YouTube. Eh, por lo tanto, si perdieron 10, 15, 20 minutos al comienzo, lo pueden recuperar después eh, en relación a lo que decían ahí eh, algunos biólogos plantean que los primeros cuatro meses son bisexuales uh -huh. entonces esos esos meses todavía no se sabe si es niño o niña uh -huh. hasta que luego se aclara el tema eh, aunque no siempre hay hay niños o niñas en realidad eh, que nacen hermafroditas uh -huh. Eh, y en Estados Unidos los gringos que se organizan para todos son bien, son bien cuáticos. Pero es muy interesante porque eh, hay, hay una sociedad de personas hermafroditas allá. Y ellos plantearon incluso a nivel de derecho, a nivel de legislación, que no se decidiera al nacimiento, que era como ocurría antes, si eh, el bebé o la bebé eh, que venía con ambos eh, órganos digamos masculino y femenino que no, ahí se decidiera eh, cuál se iba a privilegiar eh, porque algunos se hacía así o sea, se hacía típicamente así y luego con el paso de los años los 15, 20 años, que sé yo, ellos decían no, eh, no me gusta el sexo que me dio el, el médico al nacer porque los operaban ahí inmediatamente sino que ahora yo quiero ser el otro, el que no me dejaron ser. Entonces, hay un tema de, de, de bisexualidad, si se quiere, pero a nivel incluso orgánico, que se da, como decían esos primeros cuatro meses, y después quedamos, aunque después ya se define típicamente, no, en la mayoría de los casos se define hacia uno u otro lado, pero eh, se queda, queda ambas, ambas características, a nivel de personalidad, a, por razones biológicas y hormonales, quedan presentes. Lo que ocurre es que la cultura nos hace que seamos muy definidos y muy típicos de un lado o del otro. Y ahora hay todo un movimiento también en el, en el grupo LBTG y todos los otros, en que dicen que el sistema binario no es algo que realmente corresponde. O sea, que hay mucho más que hombre, mujer, que es lo típico, que ha sido lo típico a través de la historia. Entonces se incorporan nuevas versiones o nuevas orientaciones sexuales. Uh -huh. eh, y esto se relaciona, si lo queremos llevar a lo psicobiológico, con temas hormonales y, y otros que están relacionados, porque todos no nacemos con el mismo... Eh, por así decirlo, porcentaje hormonal, sino que a veces hay un poquito más de un lado, un poquito más del otro. Eh, pero bueno, todo eso nos lleva a lo que estamos hablando en cuanto a eh, qué pasa con el hombre, ¿no? En, en, hay un movimiento de hombres eh, de Robert Bly, si lo quieren buscar, eh, de larga, L-Y, eh, él es autor de Iron John y varios otros libros eh, y, en, y él plantea que el hombre está perdiendo en este estar confundido desde los años 60, 70, 80 y en el 90 que ya se formaron estos grupos de hombres eh, pero no se trata de recuperar al macho perdido, no se trata de recuperar a la caricatura o lo que podríamos hablar eh, en, en términos yunguianos de la máscara, sino que al revés, de ayudar a los hombres a que puedan eh, ser más hombres, pero en el sentido eh, inclusivo de su aspecto hemisférico, de su personalidad. Y eso lo puede entonces llevar a caminar de la mano con la mujer, o de la forma que sea, con otro hombre o dos mujeres, o con, ahí no me meto cada cual escoge, pero... Eh, en, un, en un tema de respeto y dignidad, y no de avasallamiento, que es lo que hasta ahora ha ocurrido incluso a nivel del derecho. Las leyes, obviamente, han sido todas escritas por hombres y para los hombres. Eh, un, un dato curioso, eh, no sé si saben por qué se quemaban a las brujas en la hoguera durante la, la Inquisición, perdón, la Constitución. Con esto que todos los días escuchamos en la nueva constitución, está mucho más en la mente que la inquisición. Bueno, no, me refiero a la, a la inquisición eh, que duró varios siglos. Se condenaba eh, a estas mujeres a, a morir en la hoguera quemadas vivas porque sabían leer y escribir. Ese era su pecado, porque no le correspondía a una mujer meterse en esos temas, o sea, que, que cuide a los niños, que esté en la casa, que haga el aseo, la comida, etc. Y que atienda al marido, obviamente. Pero nada de andar leyendo, ni andar escribiendo, ni andar cuestionando cosas. Entonces, esa es la razón por la que se quemaron a, a, en la hoguera a las mujeres y se las eh, calificaba de brujas. Bueno, eh, afortunadamente los tiempos van cambiando. Y la mujer, de hecho, de hecho, en Chile, como dato curioso, hay más mujeres que hombres en las universidades. Entonces, claro, eso trae un cambio muy grande, muy, muy grande. El tema es que, no sé si a lo mejor no lo habían calculado los hombres, pero no lo veían venir. Y lo, los ha pillado de sorpresa, aunque ya han pasado unas décadas en esto, pero los ha pillado de sorpresa y no saben cómo reaccionar. Y eso es lo peligroso, porque entonces reaccionan de una manera brutal, o se van para adentro, o se deprimen, o se ponen violentos, o empiezan a decir cosas que realmente no tienen ningún sentido, no tienen pies ni cabeza, como decimos. Pero eh, el cambio está, el cambio es real, y bueno, eh, bienvenido sea, ¿no? Hay una pregunta acá eh, de Susana González que dice... ¿Pero qué hace ser a un hombre hombre y a una mujer mujer? ¿Cuál sería la cualidad que debiese definir esta separación? Bueno, más que separación, yo lo llamaría en, en un término más actualizado, eh, una conjunción más que separación. Es decir, eh, de qué manera podemos, por cursi que suene, tomarnos de la mano y caminar por un bien común. Uh -huh. De esa manera, entonces, no estoy yo queriendo rivalizar con ella y ella conmigo, sino que hay un bien común, hay un sentimiento de tribu, como decíamos antes. Imitemos a los chicos de los colegios eh, que hablábamos de, de la tribu. Ellos son tribales, ellos piensan en el grupo. Y, y no están bien hasta que todos están bien. Recuerdo que en Estados Unidos hablábamos de los pueblos originarios, cuando estaba estudiando allá. Y comentaban que hacían una reunión y hasta que todos estaban conformes, no se terminaba la reunión. Durara tres horas, tres días, lo que fuera. Nadie buscaba buscar ali tener aliados para derrotar al otro lado, al revés. Busquemos todos ser aliados de todos, es lo que ellos plantean, que todos estemos conformes, que todos nos sintamos ganadores. De ahí lo que hablan, el win-win situation, ¿verdad? El ganador-ganador. Versus yo te quiero derrotar a ti, o tú me quieres derrotar a mí. Eso, es, eso inclusivo es una característica tradicional femenina. ¿Por qué? Porque la madre no puede pensar en darle la preferencia a un hijo, y darle la comida, y no darle de comer al otro. Si hay un pan, lo dividimos. Si somos cuatro, en cuatro partes. Eh, pero ¿qué es lo que hacemos? buscamos que yo me quede con el pan entero y que los demás pasen hambre ¿y a mí qué me importa? entonces claro, eso es típicamente el, el, el macho tradicional y eso ya no puede ser el mundo es cada vez más pequeño somos siete mil y tantos millones y no hay cabida para la competencia en ese nivel o nos unimos o bye bye, o sea, no hay mucha alternativa Antiguamente, hace unos siglos, puede que sí, pero ya no hay alternativa. Y las condiciones están dadas para que eso se pueda dar. Es cosa de nosotros tomar la decisión. Ahora, algunos me preguntan muchas veces ya, pero ¿cómo hacemos para ese cambio? Bueno, es bien interesante esa pregunta, porque eh, si se fijan en, en cómo trabajan los políticos, esto alrededor del mundo, ¿eh? ojo, no es solo Chile. Dicen hay que mejorar los caminos, los hospitales, la salud, esto, la educación, bla, bla, bla, bla. Pero ninguno habla de un, del, del único tema que realmente interesa. Que si eso cambia, cambia todo. Y es el ser humano. La persona. Entonces, es fácil de hacer, es simple, pero no es fácil porque nadie se lo plantea, no está en el horizonte de cada uno, en la visión de cada uno. Entonces, si se trabaja a nivel integral, en lo físico, mental, emocional, espiritual, a través de la educación, que exista, porque en Chile no existe, y en casi ninguna parte del mundo existe la educación, entonces se puede lograr algo así. ¿Por qué no existe la educación? Porque lo que hacemos es capacitación laboral. Yo quiero que tú trabajes 40, 45 años, te jubilas con una maravillosa FP, y puedes vivir maravillosamente después de jubilar, por unos cuantos años, y bueno, ya serviste, así que bye bye. Bueno, la jubilación no es tan maravillosa como se planteaba, ni, ni, ni recibimos educación, y esto planteado por eh, la UNESCO, que es la, la Organización de las Naciones Unidas encargada de Educación, Ciencia y Arte. Entonces, eh, educación quiero... plantean ellos... Sí, espérate un segundito. Sí. Educación plantean ellos es eh, ayudar al niño a que encuentre lo que tiene dentro. Eso es lo que quiere decir la, la, la etimología de la palabra. Educatio o ex duchere, que es el origen de la palabra educación. Y la segunda que ellos plantean es promover el pensamiento crítico. Con esas dos premisas tenemos educación. Ninguna de las dos se cumple, por lo tanto no tenemos educación, lo que tenemos es capacitación laboral. Si hubiera educación de verdad, el mundo cambiaría en una o dos generaciones. ¿Por qué no se hace teniendo el conocimiento de que se puede hacer y las Naciones Unidas planteando cómo se podría hacer de una manera bien sencilla? Por la sencilla razón de que la gente despertaría, la gente sería más integral, haría preguntas como muchas veces los niños, cuando hacen preguntas, ya cállese, déjese de molestar. Eh, no, no pregunte tanta cosa. Claro, el niño se le educa, no se le permite educarse. Entonces, de ahí surgen estas caricaturas, a raíz de la pregunta de Susana, de la caricatura del hombre, de la caricatura de mujer. Un, un verdadero hombre, una verdadera mujer, y como decía, todas las otras orientaciones que puedan haber, aparte de lo típicamente binario, eh, eso eso eso produciría una persona muy diferente con esos cuatro aspectos desarrollados lo físico mental emocional eh, y espiritual desarrollados e integrados la gestalt habla de esto de la integración de la persona por eso que dicen que el todo vale más que la suma de sus partes no uh -huh. es decir una persona integrada es mucho más valiosa que actualmente como es el más del 90% de la población, totalmente desintegrados. El cuerpo por allá, la mente por acá, las emociones, quién sabe dónde, la espiritualidad, bueno, eso, qué sé yo, pero no estamos integrados, no estamos funcionando como un todo. Uh -huh. ¿Querías decir algo, Nair? Sí, eh, eh, sobre esta primera pregunta, eh, que hace eh, a un hombre o a una mujer? Tenemos por un lado lo que es físico. Tenemos por el otro lado lo que es hormonal y tenemos por otro lado lo que es eh, sentimental o experimental. Porque sabemos, ¿cierto? Que hay personas que si bien eh, tienen un cuerpo físico masculino, sin embargo se sienten eh, como, como mujer. Yo pienso que tiene mucho que ver también con la experiencia interna de aquello. Y también vuelvo a la antroposofía, hablamos de esto de Martes, Marte y Venus, ¿cierto? De esta eh, polaridad. Y resulta que eh, Marte está simbolizado por el, por el metal hierro y Venus por el cobre. Resulta que los hombres tienen más cantidad de... Eh, hierro en su sangre y las mujeres tienen más cantidad de cobre. Y además hay otra particularidad que los vuelve más complementarios aún, es que ambos participan de la alimentación celular. Entonces volvemos a la complementaridad de aquello. Normalmente yo también cuando identifico eh, lo masculino o lo femenino tiendo a no involucrarme tanto, ¿por qué? Porque yo siento que soy un ser humano, que mi género es femenino, ¿me entienden? Pero yo siento que tenemos que empezar a, a, a poder describirnos con un poco más de características, que solamente soy mujer, es un, es un tema más amplio, somos todos seres humanos. Ahora, ¿desde dónde nos vivenciamos? Dónde están nuestros puntos a, a evaluar, dónde están nuestros puntos para crecer y dónde está realmente la complementariedad que el otro trae. Porque tampoco nos elegimos al azar. Normalmente elegimos aquellos patrones o temas o puntos que requerimos ver, que, que cada quien requiere cruzar. Entonces también eh, los invito a, a, a esa observación porque hay hombres que tienen también más porcentaje de cobre, y por lo tanto también se sienten más, eh, más mujeres que hombres. ¿bien? Entonces yo creo que eso también es importante hoy en día desde las nuevas esferas o paradigmas que se están dando. Cómo se considera cada quien, que tiene que ver con, con, con la G final de, de estas siglas, de que no hay realmente... Eh, no podemos dar por sentado aquello por lo que solamente estamos viendo físicamente. Claro. Eh, mira, aquí está mi amigo Carlos Montero. Pregunta, ¿qué hay que el hombre se hace hombre en el círculo del padre y la mujer se hace mujer en el círculo de la mujer? Es válida esa observación y plantea que esto viene de las constelaciones familiares. Eh, bueno, las constelaciones familiares son algo muy interesante con que venimos trabajando desde hace unos cuantos años. Y, y se refiere, hay a, a, a algo que plantean como los órdenes del amor, como unas reglas básicas. Y una de las eh, premisas es que eh, nadie queda excluido tanto los hijos que se, eh, se engendran fuera del matrimonio, que dicho sea de paso en Chile, hoy día nacen más niños fuera del matrimonio que dentro del matrimonio, según las estadísticas. Eh, entonces, eh, nadie sobra, nadie es excluido. Generalmente, en, la, en una buena parte de las familias hay eh, personas que por diferentes razones, porque les ha ido mal en la vida, a lo mejor han tenido problemas legales, a lo mejor no tienen la orientación sexual que la familia desearía, etcétera, etcétera, quedan fuera eh, y se pelean entre hermanos, se pelean padres con hijos, se pelean y no se hablan y pueden pasar 20, 30 años, y después no se acuerdan de por qué se habían peleado, pero uno les pregunta, me ha tocado ver eso, llega a ser incluso chistoso, aunque tremendamente triste a la vez. No es oye, pero ¿por qué no te hablas con, con el Pepe? Bueno, es que resulta que él me hizo algo muy terrible. ¿Qué te hizo? Algo me hizo, pero yo sé que me hizo algo muy te ¿No te acuerdas? Bueno, eso no importa. No se acuerdan por qué llevan 30 años sin hablarse. Entonces, esa exclusión es una regla básica en constelaciones familiares que plantean que nadie queda excluido. Entonces, excluyendo gente, exiliándolos de la familia, del grupo, del clan, de la tribu, claro, es un castigo horrible. Y lo único que se está buscando es generar más dolor, aunque conscientemente no se diga, abiertamente no se plantee. Eh, y claro, el hijo aprende de su padre, la niña aprende de su madre y también aprenden eh, cruzado, por así decirlo, el, el niño de la madre y la hija del padre. Pero cuando no está el padre, que es generalmente el que falta, hay una gran cojera ahí en el desarrollo de la personalidad que complica todo el acontecer de esa persona, específicamente o principalmente del, del hijo hombre. Eh, y después puede empezar a buscar caricaturas, como decíamos, lo que Jung llama la máscara, ¿no? Hay tanto en la sombra, sombra es todo aquello que escondemos, es todo aquello que tapamos, porque no tiene un aplauso social, no tiene halago de parte del de los grupos en los cuales nos movemos. Por lo tanto, eh, eh, empezamos a hacer cosas raras, nos ponemos eh, eh, un poco soberbios, nos ponemos eh, violentos incluso, comenzamos a acumular lo que sea, dinero o mucha información, o trabajamos mucho, o bebemos mucho, o entramos en el camino de la droga, lo que sea. Pero entramos en diferentes formas de adicción, tanto químicas como de comportamiento, debido a este vacío que llevamos. Por lo tanto, eh, es muy peligroso cuando el padre falta. Y, y generalmente falta mucho. Es el padre el que se va, el que no está, o si está, está solo físicamente, pero no emocionalmente, porque a los hombres nos cuesta más la parte emocional. Uh -huh. eh, por lo tanto, sí, es muy bonito el trabajo que se hace en Constelaciones para ir sanando eso, ¿no? Eh, luego Rodrigo Yar se plantea que estamos entrando en la era de acuario, que es el péndulo que estamos como sociedad, y que va hacia el lado femenino. Sí, hay un mayor sentir en nuestro acontecer cotidiano y eso se está viendo. Se permite que el hombre llore, se permite que el hombre sienta, y cada vez más. Eh, hablan aquí de la presencia del padre también. Hay, hay por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, y, y acá ocurre también en, en algunos sectores, eh, allá la población afroamericana, eh, hay mucho padre ausente. Por eso que eh, el personaje fuerte en la familia afroamericana eh, es la mujer, es la madre. Y ella es la que eh, saca adelante a la familia, está ahí con sus hijos, trabaja en lo que sea, eh, los alimenta, los educa, qué sé yo. Eh, porque los hombres van y vienen. El, el hombre afroamericano eh, tiene una vida muy poco digna, es muy humillado. Por eh, el, el establishment blanco, ¿no? Eh, se le cierran las puertas en todos lados por nada más su condición étnica, su condición racial. Eh, y eso lo lleva a ser mirado también en menos por su propia mujer, la madre de sus hijos. Eh, hay todo un tema ahí de, de, de una forma de rescatar, si se quiere, al hombre, porque... Eh, en cierta manera la mujer tiene más habilidades y la razón, aparte del tema físico que hablábamos al comienzo, creo que el hombre eh, ha tratado mal a la mujer por miles y miles de años, por el miedo que le tiene a la mujer, por el poder que tiene. Piensen ustedes que el hombre con tres minutos, si es que y hoy día a través de laboratorios, eh, hace una fecundación, pero luego la mujer tiene al bebé por nueve meses y es ella la encargada de engendrar y dar a luz a ese niño. Entonces, ella es la que está a cargo de la reproducción. Entonces, ese temor del hombre, ese complejo de inferioridad, y esto lo vemos como complejo de inferioridad en diferentes grupos humanos, lo ha llevado a querer buscar la represión de la mujer. Y lo ha logrado efectivamente, por miles y miles de años. Pero ahora eso está cambiando, o sea, es un momento histórico trascendental. Y al ocurrir, claro, no entiende nada, porque todo lo que ha sido, en este minuto, ya no es. Entonces, con dientes y uñas, muchos quieren quedarse en el paradigma antiguo. Pero ese ya no es, ese fue. Y lo que queda es como un reflejo del ayer, si se quiere. Y de allí que la lucha, la, o lo que llaman la brecha generacional, sea tan fuerte. Y, y repito, más... En especial de las niñas que de los niños. Por eso que las chiquititas de 3, 4 años son tan paradas en la hilacha, y uno dice, pero tranquilícese, no todo va a ser a su gusto, no, es que yo quiero es ya. Y... <risa> es una cosa maravillosa de ver, claro, los padres que tienen que vivir con eso todo el día se vuelven locos, pero es maravilloso porque las niñas vienen con una fuerza tremenda y no aceptan que no se haga lo que ellos digan. Claro, se pasan un poquito rosca muchas veces y se transforman en dictadoras, pero es una etapa, hasta que se vayan acostumbrando de ejercer el poder. Pero todos aquello que tienen hijas, sobre todo si son chiquititas, lo ven, y es una cosa increíble. Entonces, ¿de dónde saca esa fuerza? Dice uno, ¿de dónde saca para hacer esas preguntas? ¿De dónde saca, no sé?, eh, esa persistencia en conseguir lo que quiere, bueno, y al final se sale con la suya. Por eso que desde hace unos años, de los años 60, 70, más o menos, se habla de los niños índigo y cristal, uh -huh. y también de los diamantes después, pero eso ya uh -huh. es otro tema. Uh -huh. Pero los índigos son peleadores, y los cristal te conversan, y al final te convencen. Uh -huh. Entonces te explican las cosas y los papás quedan pero terriblemente frustrados porque se le acaban los argumentos y el niño, el, el cristal, en ningún momento levantó la voz, rompió algo, derramó la leche, nada. Mira, le dice, te voy a explicar qué tal y tal, parece que tuviera 80 años, fuera un viejo sabio, pero tiene 4, 5, 8 y dice, pero ¿de dónde este niño saca toda esa información? ¿Cómo puede explicármelo tan claramente? ¿Por qué no me lo explicó mi padre? Bueno, el padre no tenía esas habilidades, eran otras generaciones. El padre es el padre, me refiero. Entonces, <ríe> es maravilloso lo que está ocurriendo y bueno, necesitamos adaptarnos, como decíamos, eh, re, ¿Cómo era, renovarse o morir. Exacto. Eh, Quiero no, sí. comentar, sí. Eh, hay una pregunta de Susan que, que habla sobre la actitud del hombre, eh, que ya no tiene eh, el lugar imprescindible, y yo considero que sí lo tiene. Bien, no es que sea imprescindible y no es que esté solo en el mundo, el punto es que debemos reinventarnos, pero no desde un imaginativo, sino, siento yo, desde la honorabilidad. Y eso es un lugar que que permite también que lo femenino surja en lo masculino, que no tiene que ver con volvernos afeminados, sino que tiene que ver con volver a conectar con aquellos puntos importantes que son para la humanidad, no desde el que me separo de aquella, sino que cómo contribuyo desde lo que puedo entregar. Y yo también pienso y siento que no podemos llevar a una evolución o a una nueva visión de lo masculino, basándonos solamente en lo que dictamine lo femenino, porque nos encontraríamos en poco tiempo frente a una revolución. Debe nacer desde lo masculino, pienso y Deben Debe nacer desde lo masculino, desde donde entonces también nosotros nos llevamos a estos hitos que sí tienen que ver con la masculinidad que son la responsabilidad, la honorabilidad, la coparticipación. Eh, es un, un gusto tener a los hombres eh, resueltos y no es algo que no se dé, es algo que quizás no tocamos, no apoyamos como deberíamos apoyar. Entonces vuelvo a repetir también la invitación de crear, de pensar y de llevarnos aquello que sí queremos ver. Porque de todo lo otro, también tenemos bastante. Entendemos que no queremos ver, pero entonces llevarnos a... Y esas preguntas deben surgir en, el, en lo individual para que podamos manifestarlo. Eh, pienso, pienso yo al respecto. Claro, y... Bueno, ese, ese andar de la mano, ¿no? Eh, aquí Susana Arancibia nos cuenta el despertar femenino llega para equilibrar la fuerza del patriarcado y juntos la energía masculina y femenina realizarán el salto evolutivo de la humanidad para una conciencia planetaria, claro lo que hablábamos también de las constelaciones que nadie quede fuera el peligro es cuando la tortilla se da vuelta y eso ocurre en la mayoría de las revoluciones eh, la francesa que es la, la típica que generalmente se cita hizo grandes cambios muy positivos, pero también, como dicen, muchas revoluciones se comen a sus propios hijos. Claro. Entonces, al final, lo que habían hecho en la revolución, eh, a través de Robespierre, fueron decapitados. ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco se trata de eso. Uh -huh. Leonardo dice, eh, Leonardo, mi amigo Leonardo Valencia dice, sí, admiro gratamente ese ímpetu e independencia de mi hija. Es muy fuerte. Hoy ser niñita es ser una persona fuerte y decidida. Ella tiene 12 años. Claro. Eh, bueno, eh, Alvar eh, plantea como comentario, me llama la atención que sean las nuevas generaciones que tengan esta nueva visión, siendo que el sistema educativo, entre comillas, están nefastos. Da esperanzas al menos. Bueno, ahí lo que se ha producido es que, es que los lo chiquititos, lo, los escolares, digamos, hacen una educación paralela. Eh, reciben Bien. lo que el ministerio de educación dice que es deben recibir que es básicamente indoctrinación y luego ellos en paralelo a través de internet las redes sociales los grupos que ellos tienen incluso cuando hacen videojuegos están chateando y se están informando oye fíjate que escuché de esto uh -huh. lo otro bla bla bla entonces hacen un crecimiento personal fuera del colegio uh -huh. Lo que de cierta manera es absurdo y una pérdida de tiempo, porque el ideal sería que ocurriera en el colegio y que el sistema educativo fuera realmente educación, que fuera metodologías tales, hay muchas que se podrían mencionar, pero eh, metodologías tales que promovieran el desarrollo de la persona de manera integral, tanto de los niños como de las niñas. Pero claro, no es eso, como decíamos antes, es capacitación laboral. Sí, Marcela nos, nos habla de que es difícil comprender el concepto de honorabilidad cuando tenemos ese dolor profundo transgeneracional de nuestras antepasadas. Y ahí yo también invitaría, porque esto no es, quien, eh, no es de, de, de quién gana, ¿cierto? Lo hemos estado conversando, y tampoco es eh, quitar toda responsabilidad, sino que qué hacemos con las generaciones vivas, qué hacemos con las personas que realmente nos está interesando en el, en, en el individual llevarlo al colectivo. Y yo siento que la palabra eh, honorable como concepto es una palabra que podemos adoptar quizás desde lo masculino sin caer ¿cierto? En, en caricaturas al respecto porque también depende de mi propia coherencia y también depende de mis propias capacidades. Por ello que lo toco como, como, como concepto, creo que es un concepto bastante eh, redondo porque no implica el género, implica el ser. Y al poder ser consecuente, a lo menos sé que si la embarro, la embarro con todos <risa> entonces tengo un grado de responsabilidad en aquello. No simplemente me estoy dejando llevar hacia eso. Ahora. Hablamos y hemos notado que las mujeres gritaron en un momento con el Me Too eh, y claramente desde antes, ¿cierto? Esto no es un proceso que se haya dado solamente ahora, pero sin embargo las mujeres al empezar a explayar sus heridas se empezaron a dar cuenta que no estaban solas y creo que ese proceso es un proceso que ahora también le va a corresponder a lo masculino, darse cuenta de... En, Todas las cosas, por lo menos emocionalmente, la castración eh, es tremenda, es tremenda porque son seres humanos, es, el, el sentimiento es una característica de ser humano, y hay muchas heridas en los masculinos que guardamos bajo la alfombra, como que no acontecen, y yo pienso que una vez que esas heridas se empiezan a liberar realmente, desde la concepción de que realmente también Hacia ese lado de la humanidad hay tremendas heridas también, podemos empezar un proceso de sanación, pero mientras no, mientras no empecemos a aceptar y a mirar esas heridas, que no es comparar quién ha sufrido más, porque entendemos quién ha tomado ciertos beneficios. Aquí no estamos comparando, se trata de llegar a esta igualdad, a esta fraternidad, también, que nos invita a una libertad de la humanidad. Y esa libertad no puede ser realmente llevada desde eh, una lucha de poder entre pares. Eh, ¿Desde dónde lo veo yo? En cuanto a lo que es ser honorable y, y, y tu, tu conversación o hacia dónde quería ir. Bueno, aquí dice, Clifton Kleinman, el honor es digno y empático. Claro, ahí viene el sentimiento de acoger, ¿no? uh -huh. de incluir. Uh -huh. Luego Eduardo nos invita a un proyecto que se llama Diálogo de Hombres. En caso uh -huh. que a alguien le interese, diálogo de gmail.com. Luego Susana, nuestra amiga Susana Lancibia, uh -huh. dice: Como profesora, comparto lo que dices. No hay educación porque no hay conexión con el mundo actual se entrena otras cosas y, y los niños están haciendo su propio mundo paralelo desde muy chicos. Eh, bueno, y eso los salva, eso los salva y eso les permite hacer el salto evolutivo, de lo contrario serían, seguirían repitiendo. Hay un, hay un, eh, un, un, un gran teórico eh, en psicología que se llama James Hillman, y él eh, plantea que cada generación es más evolucionada que la anterior. Entonces la pregunta que siempre me vengo haciendo en, en el mundo académico y todo eso, eh, es ¿por qué entonces los menos evolucionados le dan clases a los más evolucionados? ¿No debería ser al revés? Porque claro, el mundo lleva un proceso evolutivo, o sea, hoy día hay esclavitud en algunas partes, pero cada vez menos, eh, la violencia intrafamiliar ahora está dentro del derecho y se educa al respecto, y así una serie de garantías, la mujer tiene derecho a voz y voto, no en todas las instituciones, desgraciadamente, pero hay un proceso evolutivo, o sea, hemos ido avanzando. Entonces, si las generaciones menos evolucionadas le van a dar clases a los más evolucionados, eso es el mundo patas para arriba. Pero, bueno. pero pero Vlad, eh, yo pienso en ese punto que, que también tiene que ver con un concepto que se está abriendo, que es las generaciones vivas, en las cuales el respeto está fluyendo, ¿cierto? Desde lo mutuo, porque si bien eh, estas generaciones nuevas eh, son más evolucionadas, sin embargo, dependen del camino anterior. Toda célula depende de una anterior, viva. Y eso es algo que también eh, siento yo que, que es importante rescatar, ¿bien? Porque podríamos estar también en otros momentos de la historia si aquellos sucesos no hubieran acontecido. Entonces, estamos en un nivel en el cual generaciones vivas pueden quedarse sentados esperando a que la fuera cambie o tomar los impulsos de aquello Y entonces eso también siento yo que tiene que ver con el honor. Primero, eh, no hacer al otro lo que no me gustaría que a mí me hicieran. Y eso también tiene que ver con el honor, porque así como me conozco, me cuido, me amo me respeto, puedo entregarle al otro algo de igual calidad, que tiene que ver entonces con conocerme a mí mismo y con entregar aquello eh, que realmente aporte hacia afuera. Y entonces cambia esta visión, ¿cierto?, de ganarte, de luchar, porque siempre en una guerra, siempre en una guerra salen eh, heridos y tenemos pérdidas tremendas. Y es muy distinto cuando hablamos desde la colaboración. Entonces seguramente yo, honorablemente, aquello que pienso, siento y manifiesto, puedo comunicarlo hacia ti sin querer ganarte, y en ese punto pienso que podemos empezar a apoyar relaciones solamente con, con, con aquello. Me parece que esto me está doliendo y quizás no tiene que ver contigo, sino que lo estoy proyectando. Porque como en relaciones eres mi espejo, puede salir perfectamente mi sombra. Y entonces cuando miramos aquello que estamos jugando fuera, muchas veces nace también el honor al respecto. Pienso como para... Eh, apoyar aquello a que comentaba claro, claro eh, estamos ya casi en la hora o sea, técnicamente estamos sí. en la hora eh, ah. <risa> son temas que dan para, no sé, un semestre o varios años sí, lo estamos queremos tener de, muchas patitas lo estamos tratando de cubrir en, en una hora lo que es eh, no sé, eh, no muy aterrizado si se quiere, pero bueno, tenemos esta ahorita, ya nos volveremos a reunir. Eh, Alejandra Lizal le hace un comentario acá, muy neces necesario equilibrar en cada ser el llamado aspecto femenino y masculino interior, el yin-yang, el nuevo ser humano, claro, promover lo colaborativo, ¿no? Uh -huh. eh, luego, Clifton Kleinman dice, además de depender del camino anterior, los niños, aprender, los niños necesitan aprender a localizar a medida que crecen sus impulsos emocionales, motores, anímicos. Y ahí opino eh, yo, el adulto, de guiar y dar la estructura, uh -huh. pero siempre considerando la naturaleza de cada estudiante y teniendo conciencia de que él también me enseña a mí. Pero yo administro por el momento, claro. Sí, el tema es que considerar a los ancestros es maravilloso. El tema es si es que los ancestros me están obligando a repetir lo que ellos han hecho por miles de años. Entonces, ahí se complica la cosa. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo? Que podría ser otra forma de yin yang, digamos. Entonces, escuchar a los ancestros, pero también que los ancestros tengan la responsabilidad de desarrollar sabiduría lo que sea que eso significa para cada uno pero no que me impongan cosas a la fuerza o sea cuando yo fui al colegio las cosas eran bien diferentes en esa época pero eh, era o sea la letra con sangre entra entonces claro. no había mucha opción veo a un compañero de colegio ahí presente que se acuerda de esos tiempos eh, entonces, claro, a, ahora afortunadamente han cambiado, pero igual se sigue uniformando a los niños, es decir, todos iguales, como la leche homogeneizada, todas las, las, las moléculas de leche iguales. Eh, entonces, eh, no se les da espacio para su propia expresión. Pero un, bueno. punto, un punto, Vlad, yo sé que vamos sí. cerrando, pero al respecto de esto... Eh, y que es un tema que tú también has tocado justamente eh, aquel infante y aquel adolescente que crece tiene la misión también de abandonar aquello que se le ha forzado y tomar su propio camino de libertad es algo que, no, que nos atañe como ser humano la libertad pero también eh, se requiere educar a que Realmente mi libertad tiene el límite donde yo afecto la libertad del otro. Entonces yo eh, propuse este tema también porque tiene que ver con cómo nos llevamos socialmente a aquello. No esperando que el otro cambie para ver los resultados, sino que impulsándonos a aquello. Eh, que, que me parecía interesante como, como a, aportarlo también. Bien. Traemos información, y, pero también somos libres de crear, libres de crear lo que queremos ver. Y eso me parece importante como impulso. Ya pues, eh, bueno, <ríe> nos pasamos de la hora, pero bueno, algunas dos, tres cositas dijimos. Eh, varios de los participantes nos escribieron, les agradezco eso. Gracias. Eh, eh, muy lindo juntarse, muy lindo hacer estos encuentros. Eh, estamos poniendo un granito de arena en esta enorme playa que queremos construir de manera mancomunada, de manera comunitaria. Así que les avisaremos apenas eh, esté el video arriba en las, eh, en las redes ya sea YouTube, Facebook, eh, Instagram, eh, nuevamente gracias a Nahir por la idea, por la invitación, por la gracias. persistencia en conseguir que surgiera, ya que tuvimos problemas técnicos al comienzo, y a Esteban que nos tiró ese cable para poder salvarnos y, y, y realmente llevarla a cabo, ya que estábamos confundidos con la parte tecnológica, así que él nos hecho un cable como conocedor de esos temas. Lindo verlos y verlas. Eh, Muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo grande, un beso. Vamos y... a tener más encuentros. Vamos a tener sí. más temáticas. Y la, in, y la invitación es que ustedes también lo conversen, ¿bien? En, en, en sus grupos, que llevemos estos temas a palestras. A ver si de repente vemos eso que sí queremos ver. Uh -huh. Okay. Un abrazo. Gracias a todos y todas. Gracias. Cariño, Vlad. Muchas gracias, Vladimir Huber. Te queremos mucho por este pueblo. La Vicky. <ríe> Gracias, gracias por el cariño. Hermoso, hermoso. Un abrazo, besito. Gracias, gracias. Bien, Vlad. Veámonos. Muchas gracias, Vlad. Muchas gracias. Gracias, chiquillas. Que se repita. <ríe> repita. Gracias. Gracias por compartir y por avisar. Chao, chao. Gracias a todos, a todos y a todas. Muchas gracias por participar.